Hey, ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más Y bueno pues chicos, en esta ocasión les traigo la manera para poder pasar su chat de Whatsapp Desde un Android hacia un iPhone De manera muy fácil y sencilla muy rápido también 100% eficaz te eh, voy a mostrar tres formas en las que vamos a poder pasar eh, todos sus chats de Whatsapp Incluidos fotos, videos, imágenes, stickers, mensajes, todo, todo, todo incluido eh, posteriormente al último te voy a enseñar una forma que es la eh, más recomendada, por así decirlo, en la que vas a poder eh, migrar todo a esto que tienes mencioné anteriormente a tu dispositivo de destino, que en este caso es iPhone. Entonces básicamente eh, bueno, lo primero que te voy a mostrar va a ser eh, las tres formas, eh, bueno, las dos primeras formas, las que puedes eh, pasar chat de WhatsApp desde un Android a un iPhone. Primera eh, sería utilizando esta aplicación llamada Move to iOS que la encuentras gratis en la Play Store. Esta aplicación, como bueno mencionan en nuestro artículo, y bueno básicamente lo que hace esta aplicación es mover datos de nuestro dispositivo eh, Android hacia el eh, dispositivo iPhone de una manera muy fácil y sencilla. De todas formas, la aplicación te indica qué, qué hacer, entonces te la recomiendo. Otra forma un poco más básica sería exportando los chats. De WhatsApp, que esto pues lo puedes ser desde la aplicación de WhatsApp en, en la configuración, tenemos una opción que dice enviar chats por correo o también eh, tenemos la opción de exportar chats en un formato, no me acuerdo muy bien qué formato era, pero básicamente lo puedes guardar en tus archivos y posteriormente lo pasas eh, a tu dispositivo iOS o tu dispositivo iPhone también puedes mandárselo a otra persona puedes mandárselo eh, correo como es o alguna otra red social entonces esto también es muy eficaz y bueno, ahora sí, la última opción que te presentaré, que es la mejor sería usando la herramienta de iCareFone bueno, pues esta herramienta famosísima eh, te va a ayudar a pasar los chats de WhatsApp de una manera muy fácil y sencilla, sobre todo rápida y eficaz porque vas a poder pasar eh, fotos, videos, mensajes, fotos como el eh, de un dispositivo a otro, y esto lo puedes hacer eh, de un Android a un iPhone, de un iPhone a un Android, etcétera, etcétera. Entonces, eh, simplemente una vez aquí estés en la página que te voy a dejar en la descripción, vas a darle al botón de descargar gratis y rápidamente, pues empezaría la descarga de este eh, programa. Y simplemente lo instalas como cualquier otro programa. Esperamos a que se abra, vamos a instalar y básicamente, pues voy a empezar a instalar el programa una vez instalado vamos a darle a iniciar Esperamos a que cargue eh, Bueno, el programa Y básicamente eh, así de fácil y sencillo Directamente ya se abrirá La herramienta, la cual es Esta que estás viendo Entonces para poder usarla Es muy fácil y sencillo Simplemente seleccionamos la función que queremos, Con la que queremos trabajar En este caso es WhatsApp Posteriormente nos va a pedir que eh, Bueno, conectemos nuestros objetivos Y que seleccionemos cuál será el origen pasar a conectarlos y volvemos en un momento, y bueno, pues una vez conectado ya los dispositivos simplemente con esta casita puedes cambiar eh, bueno el sentido en nuestro caso puedes hacerlo de origen de iphone a android o de origen de android a iphone en este caso de android, con PC, de android a iphone posteriormente vamos a dar al botón de transferir y bueno pues básicamente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 Una vez esté conectado eh, ya correctamente en nuestro sitio de descripción, una eh, vez queremos nos va a aparecer este mensaje, que dice que los datos de WhatsApp en el destino web de destino, se van a sobre seguro que a continuar, le vamos a continuar, pero si por si acaso quisieras hacer una copia de seguridad, también lo puedes hacer antes de sobre escribir los datos del sitio web de destino. Pues básicamente aquí Lo primero que nos piden es que realizamos una copia De seguridad en nuestro dispositivo De origen, que en este caso es Android Como puedes ver te indica los pasos Tienes que ajustes de Whatsapp, chats Y aquí le das a, eh, bueno, copia de seguridad Y simplemente pues En este apartado lo que haces Lo que haces es pues darle a eh, Copia de seguridad Manteniendo el nunca En el apartado de eh, Google Drive Una vez selecciones esto Pues te vas a dar a copia de seguridad ¡Gracias! a